Junto con Cristiano Flaherty, él y yo, eh, a hacer la, bueno, la, la firma, nada, la formalidad de no. escribano público ya en Uruguay. Eh, público ese en el mismo día se en presentó. Se, se hizo el trámite después eh, tuvimos una serie de, de, de, de notas por parte de un ministerio uruguayo para algunas cuestiones que había que, que corregir de los textos y finalmente se ratifica o sea, el ACNOB se incorpora eh, legalmente, ratificado a partir del 9 de agosto de 2022 probablemente si siguen al en las redes sociales habrán visto incluso que, que nuestra gente directamente colgó la foto de, del minuro, papelito de ratificación. Uh, uh.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 Siempre fue totalmente miembros, gratuito, eh, gratuito y siempre será gratuito siempre, participar gratuito, en la pero ahora necesitamos la socios, pero ahora que socios, manera, socios que tengan, de alguna manera, poder de participación, que, que son todos, somos y después todos tenemos socios que van a poder que votar, que van votar, votar, votar en la Asamblea. Entonces, generamos cuatro tipos, cuatro categorías de socios. Empiezo... La más, La más simple, simple que es suscriptor. Que si, asinante, ustedes si ustedes están participando en cualquiera de las listas de correo, de correo o en cualquiera de los o este de los ámbitos de discusión, de discusión o en cualquiera de los no espacios del álbum ya do son do considerados, ya como considerados, considerados como, como suscriptores. Después tenemos los suscriptores directamente. No tengo muy en claro por ahí, habría que hablar el abogado, pero no van a tener votos en la asamblea. asamblea. Eso seguro. No, no sé después en tema opiniones o, o, o entrada y salida de la sesión de la asamblea, eh, pero sería el, el suscriptor más básico. Después definimos una membresía de tipo de socios afiliados que van a ser básicamente los sponsors. Los sponsors van a ser las organizaciones que colaboran con recursos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 quiere que eh, la gente participe, o sea, no nos sirve que llegue a la directiva, o sea al comité de programa o principalmente al directorio del ACNO, personas que aterricen sin haber colaborado en la organización. Entonces el espíritu de estas reglas es justamente sumar gente que aporte a la organización, sí, que aporte tiempo todos nosotros somos eh, voluntarios, no tenemos ningún tipo de retribución por, por hacer todo esto, sencillamente por una cuestión de cariño a la comunidad y de querer ayudar con la operación de la red. Entonces, ¿cómo hacemos para que un socio estándar, un socio suscriptor, se vuelva un, un socio activo? Pusimos cuatro, o sea, eso, eso tiene que tener algún tipo de... Eh,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 mi carrera, carrera adentro de, de, de, de bueno, del comité de programa, comité programa para poder pasar a la trayectoria. Después, a, bueno, a eh, implementar de los directoria. requisitos Después, eh, como les dije de documentación, de documentación y cuestiones, cuestiones que, que tengan que ver con chequeo de que realmente vamos decirlo así, un buen prontuario. Un bom, un, un prontuario eh, eso básicamente es lo mismo que pasa con la fiscal. Y, y, hay y hay una excepción en el caso de que se utilice una cosa que, que se llama el NOMCOM, donde nom básicamente hay un, un jurado que un está conformado formado, este, por distintos miembros del año de los grupos de trabajo, del comité de, de, de, de, de programa y del directorio. Pueden ser así: no necesitamos o queremos o nos conviene que esta persona entre a trabajar para la organización. De nuevo, En caso de que sea elegido de esa forma, no es requisito indispensable. Y que y que es los que ter el pasado cuatro o años sea, dos, dos períodos que son los eh, elecciones del programa. Nosotros, ah, ahí, ahí apareció ah, la ahí aparece la aparece la presentación.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 y bueno, esta sería la lista de socios sería o sea, esta la serían las personas que irían a la, señor, asamblea, que que iría, a la próxima asamblea, que la medida les voy a contar cuándo va a ser, con ustedes, y será, será, los que van a poder votar lo que, que sea no que se va a hacer en, en esa asamblea. Si fue posible hacer asamblea oh, Paso si no sigo gastando tiempo, esto igual después lo vamos a publicar. Eso vamos a publicar después. ¿Cómo me vuelvo un socio activo? ya lo conté. Ya, ya Las respondí. elecciones. Bueno, es la, la elección principal que nosotros vamos a tener ahora usted, sí pasó la del ¿Será? Boa. O sea... Como elijo gente no, los board, la como tenemos que, que tener los personas candidatos personas que este, los requisitos Precisamos que pedimos. Que se va a hacer que por NOMCOM. Este, y el NOMCOM básicamente se va a componer de una persona de directorio, en una del comité de, de, de programa y una de, de los grupos de, de, grupos de trabajo. En esa discusión, então, discusión se empiezan a definir cuáles ser serían los candidatos para, candidatos para hacer pasar al directorio. Pasar a y, después, y después, hay dos puestos definidos dos por un y un Macron, puesto definido por elección por abierta. Eso se va a concursar con el sistema então, serão, de elecciones eh, que ustedes están acostumbrados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 de alguna manera, el cierre de balanza, el cierre de ejercicio, distinto sí, del el, el el, el el el el el el, resto de las organizaciones. El resto de las organizaciones cierran el ejercicio sobre el 31 de diciembre y nosotros pedimos que el cierre de ejercicio nuestro sea por allá por junio. ¿Por qué?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 eh, vamos a tener nuestra primera salida. y las elecciones se van a llevar, estimamos no tenemos una fecha cierta porque esto hay que coordinarlo con LACNI este, más que nada porque usamos el sistema LACNI estimamos que van a hacer las elecciones que les estoy contando allá por febrero, marzo de 2024 ¿Sí? y creo que nada más que es Nada más, no sé no, si no, alguien no tiene no sé alguna es pregunta. pregunta. Esto de nuevo es un pequeño play. aprovechamos el tiempo, y esto lo armé medio rápido, pero va a quedar publicado en el sitio web. ¿No? Tenemos alguna pregunta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Ariel.